Invito desde ya a la próxima convocatoria para el premio al Gran Maestro, que hace la Fundación Compartir. ¿Y por qué es importante este premio? Porque primero dignifica una de las profesiones más importantes en la sociedad y sobre todo en países como Colombia, que todavía tienen por solucionar muchos problemas y que ven en el maestro como el futuro de esa nueva sociedad.